Nos olvidamos servilletas, pero tenemos papel higiénico. Eso pasa en las mejores casas, dice. Mientras Nico se baña les voy a ir contando el plan que tenemos para hoy, vamos a pasar una noche fuera de nuestra casa para poder dormir dentro de la camioneta y vamos a tratar de estar 24 horas acá adentro, algo que todavía no hicimos, como verán estamos armando nuestro motor home, que es una Renault Traffic para irnos a recorrer las rutas de Argentina y de América, vamos de a poquito pero vamos, la misión de hoy 24 horas acá adentro, les vamos a mostrar un lugar donde se suelen estacionar muchísimo las caravanas cuando vienen acá en Ushuaia, así que quédense para ver el video. Ahora que ya les conté cuál es el plan para hoy, voy a ir a acomodar un poco el interior porque es un desastre y así no vamos a poder ir a ningún lado. Vamos a ordenar juntos. Nico arriba de la camioneta Son las 5 y media más o menos La idea era salir más temprano Pero bueno, Nico se puso a laburar en la camioneta Y pasaron cosas Se estiró un poquito Un poquito nomás Solo un poquitito Pasa que es temprano, pero acá oscurece más temprano De lo temprano sí. que deberíamos haber salido la noche más larga Se supone que es ayer por la festividad Y todo eso, pero astronómicamente O astrológicamente es hoy Vamos uh -huh. eh, ¿sí? a más Nos vamos a ir a pasar noche a uno de los lugares más visitados por la gente que viaja en Caravanas Motorhome, o como quieran llamarlo, que es el puerto de Ushuaia. Cuando estemos ahí les vamos a contar un poquito más, pero es un lugar súper, súper concurrido por la gente. Ahora con el tema de la pandemia no ha habido mucho movimiento, pero en sus épocas el estacionamiento estaba re de yeah. todo tipo de motorhome. con Sofi salíamos normalmente a pasear y parte de nuestro paseo era parar ahí a ver los vehículos que estaban Nos viajando. arrepentimos mucho de haber sido muy vergonzosos Y no animarnos a entrar o a preguntarle a la gente Si podíamos ver su casa rodante por dentro Porque la verdad es que venían casas de todo tipo Ahora estamos en la calle San Martín Sofía bajó a comprar un par de cositas a la anónima Para comer esta noche y unas cervecitas para tomar Súper importante eso Y después ya sí nos vamos a ir para el puerto Es zarpado pues son las 6 de la tarde Pero está oscuro como si fueran las 10 de la noche Ayer fue el día más largo Comenzó el invierno aunque no hay mucha nieve Afortunadamente para nosotros que queremos andar con la camioneta Pero no para la gente que quiere venir a disfrutar del invierno Así que vamos a esperar a que venga Sofi Y vamos a ir a buscar un lugarcito en el puerto ah. Bueno Ahí ya llegamos, conseguimos lugar Todavía hay gente trabajando en este horario Entonces está bastante ocupado el estacionamiento Pero conseguimos un lugar increíble Ya estamos casi instalados Nos falta poner esta última cortina Todavía no resolvimos Cómo vamos a poner la cortina acá arriba Porque pusimos este mueble y no pusimos nada Para poner la cortina Entonces el espacio para atornillar allá es muy pequeño ahora Y sacar esto no es una opción Pero ya cerramos adelante Pusimos los reflectivos Nos falta después conseguir reflectivos para acá Estamos súper instalados Está súper lindo estar acá adentro ¿Pasaremos las 24 horas acá adentro? Sí, hey, mirá, ahí está llegando el yate No sé en qué incumbe que esté llegando el yate Pero lo saben, está llegando el yate a pasar la primera noche, no podía faltar el espejo para verlo. A la mañana siguiente Las caras de dormidos Para esta primera noche trajimos todo súper ordenado. Esperemos que la vida en Van Life sea así. Esperemos que la vida en Van Life sea así Muchos van a querer saber sobre este mueble increíble que hicimos Decimos. Pero se las vamos a mostrar mañana con la luz del día. Y ahora lo que voy a hacer es matar a Nico. No No, no. No, no, no. Voy a sacar unos individuales para no manchar la mesa. Porque tenemos esta mesa provisoria. Esta es la que va a arriba, pero todavía no armamos toda la parte de la bacha. Ya tenemos todo cortado todo para armar, pero de manera provisoria trajimos esto que armónico a último momento y sí lo que va a ser la parte de arriba. Y como no la queremos manchar traje, ¿cómo es que se llama? Individuales. Individuales. Como adelanto este mueble que fue el último que hicimos, hicimos solo les voy a decir que trajimos varias cosas y no se movió absolutamente nada o sea, está probadísimo Vamos a hacer la prueba de fuego de dos cosas La primera es ¡Oh! Para que lo muestre de nuevo. Vamos nuevo La segunda Es ver si anda el 220 Porque nunca lo probamos con la computadora Yo tengo que trabajar un poquito así que vamos a probar Si funciona la computadora acá con el 220 Esto está refirme firme dejar el capo atrás Solijito Para que no moleste Ando ¿Qué? Al parecer andaría todo perfecto Es la primera vez que probamos enchufar la compu Y salió también vamos probando qué onda los paneles solares Porque hasta ahora no estuvimos mucho tiempo con las cosas prendidas Son paneles relativamente chicos así que tampoco sabemos cuánto tardan en cargar Es como todo algo muy que vamos viendo Algo que nos dijeron si saben está bueno para que nos comenten Es que los paneles se pueden cargar con la luz de las luces de la calle porque son como fotosensibles o fotovoltaicos y no que necesitan luz Esperemos solar Esperemos que sea así no Si saben y nos dicen nos sirve Hasta ahí llegó el home office Ey Basta Llegó la hora de cocinar ¿De cocinar? Va, vale, la vuelta, vuelta Son las 9 y cuarto Hace 4 horas que estamos adentro de la camioneta La verdad es que está empezando a hacer un poquito de frío Pero lo estamos llevando bastante bien Y llegó la hora de cocinar ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy? Una sopita Algo bien calentito Para eso necesitamos sacar la tablita para cocinar El pelapapa La cuchara Caldo Malísimo el caldo pero bueno el cuchillo, la sal y la papa. repasado. Bien. Y de acá vamos a usar zapallito. Bien casera, nada de sobres. Zanahoria, calabaza y unas hojitas de espinaca. Después les comentamos cómo quedó la sopa. Llegó la hora de desarmar la cama. No quiero. Miren lo que es esto. ¿Esto? Es increíble, es increíble. increíble Después vamos a hablar de esto Miren esos colorcitos Cosas que no tenemos resueltas todavía como verán, es el agua Eso está resuelto en los pensamientos Pero no en la práctica Y el fuego, son cosas que tenemos resueltas Tenemos los materiales, solamente tenemos que terminar De armar todo, es lo próximo Acá vamos a poner una anafe No vamos a poner horno, porque el horno Ocupa mucho espacio, por más de que Sería genial, y además El espacio que ocupa el horno es el que vamos a usar Con la garrafa, vamos a poner el anafe acá Es una anafe de dos hornallas y va a ser Como rebatible, va a quedar embutido Acá abajito, de este lado va a quedar la. Base. Y la garrafa va a ir ahí abajo con ventilación para aquel lado. Otra opción era poner el horno con otra disposición de muebles, pero ahí vamos a perder el baño. Y el baño era algo innegociable. Así que preferimos bueno tener el bañito y no tener el horno. Y de último usar alguno de esos hornos que se usan para hornalla o algo así. Rufina sí vino, pero la tenemos de aquel lado porque estamos cocinando y bueno está el fuego y todo eso pero sí obvio que la trajimos a Rufina Bueno, llegó la hora, llegó la hora de comer la y Rufi también sus platitos nos olvidamos los vasos pero traje las tazas y nos olvidamos servilletas pero tenemos papel higiénico eso pasa en las mejores casas dice. No vale. cuando vos vas al baño y hay un rollo de servilleta o viceversa pero qué pinturri le faltó el choclo tarde reval. bueno al parecer tremenduki igual todavía quiero pizza no sí no sé si se ve ahí pero ya está escarchado el vidrio adelante Por lo que estuvimos viendo en el pronóstico Se espera entre 1 o 2 grados bajo cero Que si bien es un montón Podría ser peor para lo que es Ushuaia Y también se espera nieve Así que crucemos los dedos Y esperemos que esta noche Por lo menos No caiga nieve Se viene la parte de la cama bueno, sí, nos olvidamos de traer un cubrecolchón, la sábana de abajo, del todo, no sé cómo le llaman ustedes Así que bueno, va a ir derecho a la bolsa de dormir Igual la idea en un futuro es poner tipo sabanitas y un acolchado bien piolita Estas son las bolsas para ir a la montaña, así que deberían funcionar bastante bien hoy Ya casi van a ser las 12, ya tenemos la cama acomodada, así que vamos a ver cómo pasamos esta primera noche. Lo que más nos intriga de la cama es cómo va a dormir Nick, porque tenemos dos colchones que a lo ancho los dos suman 1.20 y a lo largo tienen 1.60 y Nico mide como 1.80 más, o menos. Así que la gente que mide eso y no sabe cómo meter un colchón adentro de una Traffic, mañana les estaremos contando nuestra experiencia. La idea original era dormir de aquel lado con las patas para acá, como que salgan para afuera, pero hace mucho frío por allá, así que vamos a ver Cómo sale durmiendo de este lado Yo ya estoy para ir a dormir, eh Che, eh, un shoutout Para Meli que le robamos La trazada <risa> Re tierna Hola Buongiorno Recién nos levantamos y lo primero que dijimos fue, hay que prender la camioneta. Cuando estamos en nuestra casa suele hacer por ahí un poquitito más de frío y le cuesta un montón arrancar. Y hay un montón de veces que no arranca. Entonces dijimos, bueno, por ahí está la posibilidad de que nos tengan que venir a puentear. Pero eso no pasó. La camioneta arrancó y cuesta por ahí. Así que... <risa> Todavía no me desperté Ey, pero prendió Ey, arrancó, le costó Al tercer intento prendió Pensé que ya no le iba a dar la batería Pero aguantó Ese ruido no es el motor Es la ventilación Tiene como una hélice gigante Y está atada con un alambrecito Entonces es como que le cuesta hasta que engancha Y queda en la posición Pero no es el motor Ahora vamos a salir a mostrarles cómo está el puerto, no amaneció como viene amaneciendo estos días Pensamos que íbamos salimos. a tener un amanecer increíble, vamos a dejar acá unos videitos de cómo estuvo el amanecer en Ushuaia estos días Y pensamos que por ahí teníamos esa, esa suerte. suerte Pero bueno, igual tuvimos la suerte de pasar la noche acá que estuvo increíble, la pasamos súper lindo Ahora estamos calentando agüita caliente para tomar un cafecito una vez que esté el agüita vamos a salir a mostrarle la vista del puerto que así todo no deja de ser increíble Hoy no vamos a desayunar mate como solemos hacer en todos nuestros videos Sino que vamos a tomar algo calentito porque la situación lo amerita Vamos a hacer un señor guacamole para desayunar No sé qué onda en sus provincias, ciudades o donde viven pero acá la palta en Ushuaia estaba carísima. Le va a estar más de mil pesos el kilo, una locura. Y nada, ahora se ve que se le están poniendo feas, ¿ok? Y la super rebajaron. Así que no sé cuánto sale el kilo de palta en sus provincias, pero es algo que nos interesa. Que conste encima que las paltas que llegan acá son así de chiquititas, ¿o oh, no, amigo? Diminutas, diminutas y carísimas, no sé si lo habías dicho pero. Queremos saber cuánto está la palta en los lugares de la gente Ey, déjenlos en comentarios cuánto sale una palta, un kilo de palta en donde vos vivís Donde más barato esté, ahí iremos con la traffic Acá afuera. Esto es parte del paseo Costero de Ushuaia Si en acá Esto es parte de todo Lo que se puede caminar A lo largo de la bahía de Ushuaia Y eso que se ve allá atrás Es el puerto de Ushuaia En verano Solía estar explotadísimo De barcos Explotadísimo Hasta siete barcos Al mismo tiempo Y esto explotado de gente Y el estacionamiento Que es el lugar donde pasamos la noche también solía estar explotado de colectivos después les vamos a mostrar hay una zona en la que no hay que estacionar si vienen en verano y después toda esta zona está libre para dormir es un lugar que veníamos un montón como dijimos ayer porque durante el verano se estacionan muchísimos motorhomes campers gente que viene de viaje motitos autos en sus mejores épocas también se veían de todos lados del mundo porque la ruta que hacen desde américa eh, viene gente de todos lados se veían patentes suizas muchísimas sí hay mucha gente que manda camionetas o sus campers o lo que sea en barco y después hacen toda américa porque está la ruta panamericana Ushuaia es el fin de la ruta panamericana del parque nacional entonces como súper simbólico el fin del mundo y camionetas de, de todo, todo tipo, tipo de todas formas tipo... Camiones, camiones gigantes. Camiones. Sí, sí, camiones gente, camiones. de esos que surfados. tienen hasta autos a no, Ahora le vamos a mostrar ah, sí. unas fotos, ¿no? Increíble. Algo que nos parecía súper copado de la gente que tenía camionetas. Que venían desde Suiza era que tenían el grupo sanguíneo anotado en la camioneta. Nosotros tenemos pensado igual plotearlo. Sí, de cada lado decía como el nombre o el apellido del que vas habitualmente sentado ahí y al lado el grupo sanguíneo. Y si era tenían, obligatorio. Estaba súper bueno porque suena tétrico, pero si te pasa algo, como que ya lo tienen ahí, algo que eso bueno, este hecho mierda, ¿no? Pero. Se viene, se viene se plotó en la camioneta. <risa> traba bien la puerta Esto se ve horrible mostrar desde lejos ¿Qué? A mi defensa No teníamos otra cosa para poner Y esa era la manera más fácil y más segura de ponerlo Y que no se huele, no se trabe Y tape bien la ventana Ya vamos a tener todos los cositos reflectivos Es parte de lo que tenemos planeado Para la próxima noche que pasemos acá adentro Hay alto solcito, miren Vamos a cocinar algo rico Súper, súper rico, Este tendría a ser el primer episodio de chill and cook, ponele, ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es el plan de comida de hoy? El menú del día de hoy va a ser un revuelto de verduras con soja texturizada y unos fideitos así como todo salteadito, delicioso Para el revuelto vamos a usar unos fideos de quinoa y son guacas. Guiño, guiño, son increíbles estos fideos. Si quieren hacer algo, suman bueno, la aventura de Chile Increíble. Nosotros con todo lo que tiene que ver con comida somos felices. Así que. Manden comida. Manden comida. Empezamos a cocinar relativamente temprano porque como tenemos una sola hornalla en este momento tenemos que poner el remojo de la soja ahora estamos haciendo los fideos y después vamos a cocinar todo lo que son las verduras y vamos a echar ahí la soja y los fideos cuando tengamos el anafe conectado se van a poder usar las dos cosas al mismo tiempo y así. ahí agarré porque chill cook se viene con todo master cook, master chef, ahí todo master, master chill chef, Master Chef, <risa> Qué pintura, eh. que se viene? se viene master chill gente eh. Recetas veganas en la camioneta Bueno y ahora sí, eso fue todo Ya pasamos las 24 horas En realidad casi, pero nos falta desarmar un poco el interior Y por ahí nos quedamos a ver el atardecer Estuvo súper bueno, fue una experiencia que teníamos ganas de hacer hace un montón Hace un montón y es la primera vez que lo podemos hacer con tantas cositas armadas en la camioneta Ya como que cada cosa que ves te dan ganas de hacer cositas nuevas Después respecto al lugar que era la idea de este video, mostrarles cómo era dormir en el puerto La verdad es que lo pasamos increíble También tenemos la trampita de que no hay turismo en el verano si hay turismo Acá hay muchísimos colectivos Muchísima gente Muchísimos viajeros Entonces por ahí hay más ruido Más movimiento Conseguimos estacionamiento Súper tarde vinimos tipo 5, 6 Y había estacionamiento Que por ahí no suele ser muy usual Pero después a la noche Ya el estacionamiento quedó vacío Y no hubieron muchísimos ruidos Pero que conste Sí, de... que estamos con restricciones todavía Hasta la 1 de la mañana se puede circular Entonces hasta la 1 Pasaron ahí un par de autos con cachengue y eso Y ya después no hubo más ruido hasta la mañana que se activa de nuevo la ciudad. Así que si van a venir, tengan en cuenta venir temprano para conseguir un lugar porque aparte es un estacionamiento muy utilizado por la comunidad local. ¿Por qué? Porque muchísimos trabajan en la zona céntrica. Sí, estamos literalmente en el medio del centro. Bueno, ese es otro punto a tener en favor, en que está todo relativamente cerca. Si tenés que ir a un supermercado, una farmacia o donde fuese, está cerca. O si vas a hacer una excursión, siempre suelen salir de acá. Otro punto a tener en favor es que es súper, súper seguro Ushuaia. Sí, se, Ushuaia es seguro en todos lados. Es muy raro que, que les vaya a pasar algo. Pero si tenían algún tipo de duda, este lugar es seguro por demás. Porque bueno, está todo el tránsito, está toda la ciudad acá. Así que no es un lugar donde les pueda llegar a pasar algo. Igual hay muchísimos lugares más donde se puede pasar la noche. Así que en caso de venir acá a Ushuaia y no conseguir lugar acá, nos escriben y nosotros podemos decirles dónde pueden llegar a pasar otra noche. O lo van a ver en los próximos videitos. Y ahora sí, damos por finalizado el video. Esperamos que les haya gustado. Recuerden suscribirse, comentar, compartir. Que eso nos ayuda un montón. Seguimos en, en Instagram, Instagram. Que es donde más contenido subimos. Y abajo están los links de Mercado Pago. Para todo aquel que quiera colaborar. Todo eso lo usamos para materiales dentro de la camioneta. O para comprar cosas y seguir creciendo en este canal. Que le estamos dando todo. Ahí estamos trabajando un montón para que el contenido sea cada vez mejor. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo video.